Bienvenidos y bienvenidas a, a este taller que, como decía Marcelo, es de financiación, sostenibilidad de entidades del tercer sector de acción social para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Eh, pues eso, muchas gracias a todos y a todas por, por estar aquí, por acompañarnos, por estar interesados en este tema, yo creo que muy importante. Me van a acompañar en la presentación y en la bienvenida eh, Alberto Ibáñez Mezquita, que es el secretario autonómico de Igualdad y la Diversidad de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Y también estará con nosotros Carlos Usia, que es presidente de APN España y APN Europa. Bueno, pues en este taller de hoy vamos a tener oportunidad, como decía, de analizar un tema que nos preocupa mucho a las entidades del tercer sector, no como es... Este. La sostenibilidad y más en el contexto de la COVID-19, donde las entidades hemos tenido que, pues eso, que atender a muchas situaciones que no teníamos previstas, además de pues eso añadido a los problemas estructurales de financiación del tercer sector que se han agravado. Nosotros desde el año 2018, tanto a nivel estatal como autonómico, pues hemos venido trabajando en, pues eso, en hacer una breve radiografía del proceso de articulación del tercer sector de acción social eh, pues, eh, sobre todo eh, trabajando, identificando los problemas fundamentales de financiación, poniendo de manifiesto las necesidades de avanzar hacia un nuevo modelo de financiación que se adecue a la realidad, a las necesidades y a la función social, las entidades sociales de, del tercer sector, prestamos a la sociedad. En la comunidad valenciana también realizamos un informe sobre esta situación y pudimos ver claramente cómo el sistema por el que la Administración financia los programas desarrollados por las entidades, de acceso social es inadecuado, insuficiente y obsoleto, dado que no se ajusta a la realidad y evolución que el tercer sector ha tenido en estas últimas décadas, al rol que jugamos y además que supone una barre barrera muy importante para el desarrollo del mismo y de las funciones que, que desarrolla. También pudimos evaluar cómo la inadecuada financiación va en detrimento de los servicios ...que las organizaciones prestamos a las personas más, más vulnerables... ...o que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y representa un agravio comparativo en relación... ...con los modelos de financiación de otros tipos de entidades... ...o los llamados agentes sociales... ...en los que por desgracia no se nos contempla. Y más aún si cabe, en este contexto, como decía antes... ...de crisis profunda ¿no? en el marco de, de la COVID-19... ...en los que los servicios sociales pues, están siendo desbordados... De modo que las entidades sociales hemos de incrementar y ampliar nuestra atención, poniendo en mayor riesgo, si cabe, nuestra sostenibilidad, y ya ver los programas y servicios que prestamos a las, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Es urgente dotar el sector de acción social en la comunidad anciana y, por supuesto, también a nivel estatal de un marco que lo regule que lo, y que lo impulse. Por eso nosotros también demandamos el del sector de la comunidad anciana que podría ser pues, ese marco ¿no? para que se acordase un nuevo modelo de financiación, a la vez que se desarrolla la ley del sector estatal. De forma que se reconozcan las funciones de interés social al tiempo que se le dota la representatividad e interlocución que merecen el diálogo social y en la planificación de las políticas públicas. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción, para dar un poco el contexto de lo que vamos a trabajar en taller, pues voy a presentar a las personas que, que van a hablar a continuación. En primer lugar, Carlos Usía, quien no conoce a Carlos Ucia? ¿no? todos y todas lo, lo, lo conocéis, pues lleva más de 20 años trabajando por las personas que, que están en peor situación ¿no? de exclusión y de pobreza. Actualmente es el presidente de, de APN España, director de la Red Europea de Castilla-La Mancha y vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la Plataforma del TF Sector. Y en el ámbito europeo, desde el 2001 es miembro del Comité Ejecutivo de, de APN Europa y en septiembre de 2018 fue elegido presidente de APN, de APN Europa. Con lo cual tiene un conocimiento, yo creo, muy, muy amplio de lo que es el tercer este sector y una gran experiencia. Carlos, cuando quieras. Sí, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por por estar aquí y por la jornada de trabajo, gracias Lola eh, señor Alberto Ibáñez, muchas gracias por estar en esta, en esta apertura del, del seminario y gracias a todos los colaboradores y ponentes que va a tener el, el, el, el taller a lo largo de la, de la mañana eh, cuando hablamos de la sostenibilidad del tercer sector tenemos que hacer dos pequeñas referencias primero, cuando estamos hablando de, de el, la atención a las personas más vulnerables, eh, hablamos de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, etcétera. Tenemos que hablar también de la responsabilidad. Y esto hay que tener en cuenta que atender a estas personas, el, el promover la, el, el bienestar de estas personas, es una responsabilidad pública. Es decir, que esto es algo que debe de ser las, organizaciones, las administraciones públicas y cuando hablo de público estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando del, a nivel estatal, estoy hablando de las comunidades autónomas y ayuntamientos, pero la responsabilidad es pública. ¿no? Y ahí, si es verdad que tenemos un papel de tercer sector de acción social, que es un papel claramente de complementario, no, no subsidiario, sino complementario de las mismas, pero la responsabilidad eso no se olvide, ha de ser pública. Y esto a qué nos lleva también, esto porque es importante. Porque esto es importante porque eh, para hablar de la sostenibilidad del tercer sector, eh, esta sostenibilidad está muy vinculada también a la sostenibilidad de los servicios, de los servicios públicos. ¿no? Eh, no hablemos ya del sistema educativo, que nadie lo cuestiona, el sistema, el sistema sanitario, etcétera. Pero también hay otros elementos que hay que tener que hay que hay fortalecer, nuestro sistema de pensiones, estamos hablando eh, en temas de vivienda y sobre todo unos servicios sociales públicos eh, que verdaderamente sean fuertes, que no estén tan desmembrados como han quedado después de la crisis del 2008 y de la que no se han recuperado verdaderamente, aunque algo sea ido avanzando y además que hemos visto la necesidad de fortalecer estos servicios sociales públicos. Es imposible tener un tercer sector social potente que pueda cumplir con su labor de complementariedad si no tenemos a quién complementar. Es decir, si los servicios sociales públicos no funcionan o están infradotados, como también será el caso con carácter general. Por lo tanto, es cuando hablamos de, de la sostenibilidad del sector, tenemos que hablar de la sostenibilidad del sistema. Verdaderamente estamos hablando del tercer sector de acción social, que actúa, en el ámbito educativo, en el tema de vivienda, en el tema de empleos, en temas de, eh, de educación, en sanitarios, también estamos allí, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con protección, eh, con protección social, pues somos, en definitiva, parte de ese sistema del estado de, de estado de bienestar. Desde la sociedad articulada, desde una sociedad que se preocupa por los suyos, por sus semejantes, pero que estamos enmarcados en ese ámbito de lo, de lo común. Y, por lo tanto, cuando hablamos de financiación, tenemos que tener en cuenta esa parte. Por otro lado, cuando hablamos de financiación, estamos hablando de dos, eh, hay que separar dos elementos en la financiación. Una cosa es financiar los programas y servicios, ¿no? que generalmente suelen ser. Eh, vienen bastante escuetos y eh, muy ajustados, tanto que muchas veces, más que financiar un servicio o querer hacer, prestar un servicio, parece ser que se quiera las entidades para prestar un servicio de una manera mucho más precaria, sino que verdaderamente tenemos que trabajar por lo que verdaderamente suponga el hacer ese servicio de calidad, con, eh, por supuesto con calidez, pero, después, pero ante todo con calidad. ¿no? Eh, eso es especialmente importante. Y luego están los valores añadidos que, por supuesto, tiene que aportar el tercer servicio Sector vinculado a su voluntariado, un voluntariado que no tiene que sustituir en ningún caso a lo que tienen que ser profesionales remunerados y eh, bien remunerados y con sus condiciones laborales, etcétera. ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos esa parte de la financiación de los programas y servicios, eso va por un lado, y por otro lado tenemos que ver la sostenibilidad del propio sector, sostenibilidad que está vinculada también a sus estructuras, a su innovación, a la modernización, a la investigación y el desarrollo de las propias entidades sociales. Porque si solamente se financian los programas, terminaremos por simplemente por tener unas especie de empresas subsidiarias de bajo nivel y con prestaciones de bajo nivel. Por lo tanto, tenemos que hablar la financiación en general de cómo es el tercer sector, en dónde se enmarca, en el sistema de los servicios, eh, servicios públicos, ¿no? cuáles eh, cuál están siendo y los servicios sociales. Y luego, por otro lado, finalmente, y con esto termino, porque va a intervenir gente mucho más eh, conoce mucho más que yo esta, esta materia, eh, decir que sí, eh, hemos visto cómo SAED eh, se firmó un decreto diciendo... Que los servicios sociales y las entidades, y muchos de los servicios, las entidades del tercer sector, eran declarados servicios esenciales. Es, de esenciales no tuvieron nada más que la declaración que surgió en el decreto. Porque luego a la hora de recibir apoyos en el sentido de los propios EPIs, de los materiales de apoyo, o incluso de regular y apoyar y ver los sobrecostes que se han producido y demás, pues ahí la verdad que de esenciales hemos tenido más bien poco. Cuando no, en algunos sitios, no sé lo cómo ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, por supuesto, pero en algunos sitios hemos visto los servicios sociales públicos que además han estado prácticamente muy desaparecidos en algunos en, en, en algunos ámbitos no por voluntad de los profesionales sino muchas veces simplemente porque no estaba no estaba habilitado no había ningún tipo de protocolo de cómo se podía se tenía que actuar y en nuestro caso las entidades sociales hemos tenido que reinventarnos prácticamente hemos tenido que ver con, qué hacíamos con las personas voluntarias en algunos casos que los propios voluntarios tenían que estar confinados por, por cuestiones de, de protección de ellos mismos no y en otros casos simplemente es que no teníamos ni siquiera instrumentos teníamos que reinventar para ver cómo podríamos seguir dando las prestaciones. Por lo tanto, es un reto importante. Es importante que hablamos de la sostenibilidad, de la financiación del, del tercer sector en ese sentido amplio, en un sentido amplio y además que tiene que ver, como ya digo, con las políticas europeas, con, con las políticas a nivel estatal y también a niveles autonómicos, reconociendo, y eso también es verdad, que la manera en que se ha afrontado esta crisis es diametralmente distinta a la que se afrontó la crisis del 2018, 2008. Esta, es más aguda, va a ser más, eh, más, más intensa y es verdad que vamos a ver las, eh, estamos empezando a ver las consecuencias, van a ser más, más graves de lo que eh, ahora mismo estamos, eh, estamos viendo, pero también es cierto que las medidas políticas y económicas que se han tomado en Europa... En España y en muchas comunidades autónomas han ido mucho mejor orientadas que las que fueron, que las que se realizaron en la crisis del 2008. Y nada más, no digo nada más, eh, que tengan un buen día de trabajo y esperemos que podamos ir ayudando a la sostenibilidad del sector, que en definitiva será la, la financiación, y la sostenibilidad del sector, que será colaborar a la financiación y sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a Alberto Ibáñez. Alberto es secretario autonómico de Igualdad y la Diversidad, como he comentado antes. Esta es su segunda legislatura. Es un gran conocedor también del TF sector y de la EAPN en concreto, porque bueno, ha tenido oportunidad de colaborar con nosotras en muchos espacios, especialmente importante en los espacios de nuestros en encuentros de participación, en los que él ha podido. Conocer de primera mano la situación de las personas que están en pues, situación de pobreza y exclusión. Yo creo que eso además para él ha sido, yo creo que muy enriquecedor y a la hora de, de pues también de plasmarlo ¿no? en, las, en las políticas sociales. También ha sido y es nuestro interlocutor dentro del espacio amplio del TF sector y en lo que hoy nos ocupa también la financiación y en la sostenibilidad. Él nos contará ahora también ¿no? a nivel de la comunidad valenciana que, bueno, Cómo, cómo se afronta todo este reto, ¿no? que hablamos muchas veces de esa hostilidades del sector. Es verdad que se han avanzado en la comunidad valenciana muchos aspectos, por ejemplo, destacamos la acción concertada, que cada vez se está extendiendo más a, a los diferentes grupos. Pero bueno, Alberto, te doy la palabra y tú nos comentas. Y estás un poco lejos, Ponos ¿Sí? un poco zoom, que te veamos más cerca. A ver, mejor... Hombre, estás allá... A ver, si no me cambio de decisión. no. no, deja, no de... A ver si así es posible. Bueno, rápido. ¿Mejor? Sí, así mejor. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, en primer lugar, agradecer una vez más eh, el poder compartir con, con vosotras espacio de reflexión. Eh, que serán causas comunes? Y acuerdos y desacuerdos en la cotidianidad eh, que, siempre, que siempre tenemos, ¿no? Yo lo primero que me gustaría destacar es que para el, el gobierno valenciano el tercer sector es un elemento clave. Luego iremos analizando si reconocemos o no al nivel que, que deberíamos y, y qué más tenemos que hacer, ¿no? Pero yo sí que creo que es fundamental eh, que desde el modelo del, del botán destaquemos el tercer sector, la acción social en este caso, pero el tercer sector en general, es decir, la ciudadanía organizada, es un elemento clave para la gestión de los espacios comunes. Para nosotros el tercer sector es una parte más del sistema público, evidentemente dentro de una intensidad que debe ser administración pública, tercer sector y de manera muy subsidiaria en aquellos casos que no sea posible eh, por restricciones eh, ajenas al gobierno valenciano, directivas europeas, eh, marco de estabilidad del gobierno de España, etcétera, la colaboración público-privada con entidades privadas eh, con ánimo de lucro. Este es el, el esquema que se marca en la Ley de Servicios Sociales eh, que participasteis de manera muy activa en la EAPN, en la plataforma del tercer sector, y que, eh, sin duda, eh, debe regir la acción del gobierno. Efectivamente, en el ámbito de la estabilidad y la eficiencia del tercer sector eh, tenemos que destacar grandes avances. ¿no? Por un lado, la acción concertada, como apuntaba Lola, eh, que ha permitido, especialmente en primer lugar, el ámbito residencial, eh, dotarlo de una mayor estabilidad, confianza, eh, que ha repercutido en primer lugar en una mejor atención, porque siempre que ganamos estabilidad y derechos laborales, eh, la, la calidad del sistema y los servicios que, que desarrollamos son mejores. También hemos avanzado... En, en experiencias piloto, como por ejemplo Cumpaña en programas y este es el deseo ¿no? que a partir del 2021 no solamente la acción concertada pivote en torno al ámbito residencial o la gestión de centros de atención diurna o ambulatoria sino también programas eh, que nosotros desde el gobierno pensamos que son clave para desarrollar itinerarios y, y cuestiones eh, relativas para la vida eh, de las personas ¿Qué nos queda? Por un lado, la estabilidad mayor en el ámbito de programas que van por la vía de subvenciones. Hay que recordar que este gobierno tomó una decisión difícil, poco popular, en 2015, que fue la eliminación de las líneas eh, nominativas, porque apostó abiertamente por la igualdad de oportunidades del tercer sector, eh, yendo a un modelo de concurrencia competitiva. Esto mmm, obligaba a dos cuestiones. La primera, al gobierno a renunciar al poder eh, de decidir quién era amigo y quién no era amigo y eh, repercutirlo en base a criterios técnicos que consensuamos con el tercer sector cuando elaboramos las bases de convocatorias. Y en segundo lugar, obviamente, eh, nos hemos dado cuenta y así hemos ido mejorando estos dos últimos años, que hay circunstancias donde la libre concurrencia excluye iniciativas que aglutinan a diferentes entidades o que eh, son experiencias piloto que por su papel relevante no pueden concurrir en, en concurrencia competitiva y que debemos dar otro tipo de trato. Es cierto que excluimos en su momento aquellas entidades que tenían la capacidad de aportar eh, fondos eh, especialmente europeos o, o del Estado y que por tanto nosotros cofinanciábamos para dar la misma oportunidad que otras entidades tienen en otras comunidades autónomas, pero esto es una línea a mejorar. Por último, eh, queda la parte de interlocución y incidencia política. La vicepresidenta la semana pasada eh, se comprometió a que esta legislatura iba a haber una ley de relaciones institucionales con el tercer sector, por muchas razones. Una de ellas es porque el diálogo permanente con la sociedad tiene muy estructurado el diálogo social con los agentes económicos sociales reconocidos en la Constitución eh, y entendiéndolos exclusivamente como los sindicatos mayoritarios de la patronal, excluyendo a otro tipo de, de sindicatos y al tercer sector eh, y por ello entendíamos que teníamos que tener una ley que permitiera el diálogo que tenemos de manera fluida, pero en un encaje institucional estable, permanente, independientemente del gobierno que haya en cada momento. Eh, dentro de este acuerdo institucional yo creo que es fundamental el abordar también eh, la diferencia entre la financiación estable a programas, a conciertos, etcétera y lo que son las estructuras del tercer sector. Para ello yo creo que tenemos que llegar a, a un acuerdo que habrá que negociar eh, y es que el, el valor añadido del tercer sector es su independencia, es su capacidad de organizar a la sociedad civil para sentir como propio servicios públicos y para ello nosotros tendremos que dotar de una parte de estabilidad a esas estructuras, pero también el tercer sector tendrá que interpelar a la sociedad en general. para que entienda como ocurre en otros países que tienen una cultura mayor en cuanto a la implicación personal y económica, a que las estructuras que democratizan eh, los servicios y los espacios comunes valen dinero. Y cuando valen dinero, evidentemente, la administración tiene que participar, y esto supone siempre una política fiscal que lo permita, pero por otro lado, que la ciudadanía se comprometa a aportar, a esas estructuras también, una parte que garantice esa independencia del Gobierno y que garantice también mayor estabilidad para darnos pues, más incidencia política. Por ello, yo simplemente animar a seguir apretándonos, a seguir exigiéndonos a que trabajemos conjuntamente tanto en la elaboración de esta ley como que en los espacios que vamos a abrir. Sé que el martes tenemos una reunión eh, para hablar del acuerdo de reconstrucción, y que constantemente estamos trabajando en esa visión ¿no? que creo que es fundamental y es que los espacios comunes eh, fortalecen la democracia y dan mayor calidad a los servicios públicos, evidentemente. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto por tu intervención y sin duda que vamos a apretar y vamos a, a seguir presionando Bien, lo sabes, para que, bueno, podamos trabajar en ese espacio y en, esos, en eso que decimos, ¿no? de sostenibilidad. Entende, nosotros entendemos que, lógicamente, no es solamente hablar de, de programas, sino que es mucho más el tema de, de la sostenibilidad. Pero bueno, que sí, que estamos avanzando en ese proceso y que seguiremos, seguiremos colaborando. Y muchas Gracias.